...de la sede de la CGT Regional Morón, Urlinga Usted hablaba de un significado especial para dar cobijo, para dar reparo también a todas las organizaciones sindicales. Sí, de hecho esta, esta conformación nueva de la, de la nueva conducción, la hemos conformado con 84 gremios. Esto hace que en nuestro Morón, no todas las organizaciones eh, sindicales tienen una sede o un lugar donde donde atender a sus compañeros, sus reclamos, y, y si sí tienen injerencia gremial con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, y muchos compañeros están en un café o en la plaza, bueno, la idea, la intención, y es una de los de, la, de las cuestiones que hemos hecho un gran esfuerzo todos para alquilar esta, esta vivienda, es que sea el refugio de los trabajadores, pero también que sea el refugio del debate, de ideas que debemos tener los trabajadores, que tenemos que exigir los dirigentes acompañados con nuestra militancia, que, que la política escuche un poquito más a los trabajadores, por eso hice mención de que a nosotros nos gusta escuchar, pero también nos gusta que nos escuchen, porque la unidad básica nuestra la tenemos abierta a los 365 días del año, nosotros no tenemos encuestadora nosotros somos nosotros aquellos que tenemos responsabilidades diferentes Cumpliendo una tarea como secretario general, pero por, con el amor y el cariño de la militancia gremial, hace posible que podamos entender lo que le pasa a nuestra gente, lo que siente nuestra gente, y muchas veces la agenda de la política no es la agenda que por lo menos nosotros tenemos diariamente. ¿Y qué le plantean sus trabajadores hoy? Hoy, y uno de los temas más preocupantes, eh, lo hice mención hoy en el discurso, digo no puede ser que trabajadores con, re, con relación de dependencia estemos al borde de, de la pobreza, que no nos alcance. No quiero ni imaginarme un trabajador jubilado, no quiero ni imaginarme aquel compañero que no tiene trabajo, y esto es una responsabilidad que tenemos los militantes gremiales y aquellos que sentimos y venimos de la militancia peronista, no me puedo dar eh, el lujo de creer y no decir que estamos mal pero también tengo la firme convicción y la fuerza suficiente como para eh, trabajar en pos de mejorar esto. Yo estoy convencido eh, de que si aplicamos políticas eh, mucho más peronistas, con decisiones mucho más firmes, más convincentes, eh, yo creo que salimos de todo esto. Eh, pero bueno, eh, yo espero que, que este, este periodo que tenemos hasta el 2023 eh, sea un periodo de, de debate donde nos escuchemos, donde escuchemos a, a nuestro pueblo eh, y que empecemos a pensar en una Argentina digna de ser vivida, pero que tenemos que estar todos juntos. Este ejemplo que usted planteó que da la CGT de unidad, ¿lo ¿piensan que lo puede trasladar, que se puede también conformar en el campo popular desde lo político? No me cabe ninguna duda, de hecho nosotros no tenemos grietas, tuvimos las diferencias y las discusiones que tenemos siempre hasta que conformamos. Una vez que conformamos tenemos sumo respeto por los que asumen la responsabilidad principal, pero hasta el último compañero que acompaña la lista lo hacemos parte y partícipe de todas las decisiones. Tenemos un plenario por mes donde explicamos lo actuado y lo que vamos a hacer para seguir dando explicaciones, pero también tenemos el grupo de CGT donde todo el mundo sabe lo que hacemos. Eh, Estamos trabajando, ya hemos tenido reuniones con el intendente de Itusengo, eh, un grupo de compañeros fue con el compañero Zabaleta. Eh, estamos trabajando no solamente en lo que hace a la parte gremial, también en la parte educativa. Queremos armar un polo, un polo educativo con el intendente de, de Morón, con el intendente de Urlingan y el intendente de Ituzaingó. Ya tenemos dos eh, eh, importantes reuniones que se hicieron, estamos avanzando en esto, estamos tratando de integrar Ministerio de Trabajo Nación con provincia, porque queremos hacer cursos de capacitación para nuestros jóvenes delegados, eh, no hay mejor forma de defender un trabajo es teniendo conocimiento, y estando preparado, y hace muchos años que no se hacen eh, cursos de capacitación gremial y creo y estoy convencido que es uno de los pilares de poder defender dignamente a un trabajador es tener conocimiento y para eso hay que prepararse. Eh, el campo del conocimiento nos lleva y nos enseña a que tenemos que estar día a día pensando en lo que viene mañana. Eh, recién daba el ejemplo de los intendentes y también señalaba anteriormente el hecho de tomar medidas más peronistas, pidió desde el escenario más peronismo. ¿En qué niveles del gobierno hoy nos está tomando eso? En los ida y vuelta en las decisiones. Eh, yo siempre digo, Perón eh, cuando hablaba de soberanía política... Eh, creo que y soberanía económica, nos planteaba eh, el Estado, no como estatista, sino el Estado siendo el supervisor y el, el que protege al pueblo, a los trabajadores. Perón se basó en sus trabajadores para hacer lo que hizo y, y se imaginan que si este gobierno se basara en los trabajadores, nosotros seríamos la custodia eh, de lo que lleven adelante. El caso puntual Vicentín, una, una empresa que se llevó mucho sacrificio de los trabajadores, se la llevó afuera, una empresa que un banco, el Banco Nación le dio un préstamo gigantesco, y bueno, la plata se fue, y eso tendríamos que hoy haber sido parte del Estado, de poder por lo menos controlar parte de lo que se fuga el Paraná. ¿sí? Eh, por eso hacía referencia, nosotros no, no tenemos la de aquel compañero que no está al límite de la pobreza, que gana un mango más, eh, le hacen descuento a la ganancia. no ¿Está tiempo de revertir eso? Sí, sí, sí, siempre, siempre, tenemos cuadro, tenemos militancia, tenemos compromiso, aparte del otro lado, por Dios, nos están diciendo lo que nos, vamos, lo que nos van a hacer, si, si esto no tomamos conciencia, las pymes, no salimos a hablar con nuestro, nuestras pymes que bancaron se bancaron los momentos más difíciles como los trabajadores al frente de todo el tema de la pandemia, ¿cómo no vamos a salir? Sí que vamos a salir, sí que podemos. Eh, hace falta conducción, hace falta, me parece, la rienda un poquito más y decirle a nuestra gente eh, sembrar esa esperanza de que no estamos muertos. Yo veo algunos, algunos compañeros que tienen el camión marcha atrás, ya con la mudancera para mudarse, yo no veo desde la gestión, desde las ganas, desde la función diaria, eh, ganas de revertir todo esto. Nosotros hacemos lo que podemos, no podemos hacer más, eh, pero tenemos ganas de compromiso, tenemos ganas de, de cambiar esto, ¿cómo no? Por último, ¿piensa que el movimiento obrero va a ser escuchado al momento de escoger esos hombres y mujeres que protagonicen ese cambio que ustedes pretenden? Y Yo espero que sí. Yo espero que necesitamos de mucho más compañeras y compañeros del movimiento obrero en temas de decisiones y definiciones que hacen a la vida de los trabajadores. Me parece que ya de técnicos improvisados y con propuestas de escritorio donde los trabajadores y trabajadores no sienten lo mismo, no es un proyecto de los trabajadores. Entonces creo que si nos escuchamos, nosotros escuchamos y nos escuchan, eh... Y sabemos a dónde vamos, yo creo que tiramos el carro todo para el mismo lado y no tengo ninguna duda que esto lo vamos a revertir. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.